La Universidad Técnica Particular de Loja, a través del proyecto Open Campus, les da la bienvenida al módulo de Comunicación Turística Digital. Mi nombre es Verónica Altamirano y les acompañaré durante este ciclo de estudios. Durante este módulo, usted va a desarrollar un plan de comunicación turística digital. Para esto, vamos a implementar el método RASA, investigación, planificación, ejecución, y evaluación de esta manera usted podrá desarrollar y planificar estrategias y tácticas de comunicación digital y si se les realiza los trabajos de manera responsable y continua usted tendrá un plan de comunicación estratégica para implementarlo en su empresa o emprendimiento turístico los invito a formar parte del módulo de comunicación turística digital Vamos a trabajar de manera conjunta en proyectos que ayudarán a mejorar la comunicación en su empresa.